Hola a todos, soy Álvaro de MakerGang y en este capítulo nos toca cablear nuestro CNC. Eh, para empezar, eh, os voy a hacer un, un pequeño resumen de los componentes que vamos a utilizar para, para el cableado y la electrónica de la CNC. Así que bueno, dicho esto, vamos a ver los componentes que vamos a utilizar. A nivel electrónica lo que utilizaremos serán estas dos placas. Esto que es un Arduino Uno y esto que es una CNC Shield fabricada aquí en Galicia por static ahí como no puede ser de otra forma, <ríe> un saludo Javi. Y para los drivers pues podemos utilizar o A4988 que serían estos o también DRV, en función después de lo que veamos al, al montar la, la CNC, cablear y ponernos a cortar, pues veremos si estos son suficientes o si nos es mejor meter un DRV. A nivel de la alimentación, pues yo en este caso voy a utilizar dos fuentes de alimentación, una de 48 voltios y una de 12, eh, quizás sería más cómodo usar simplemente la de 48 voltios y utilizar un step down o un regulador de corriente o una cosa de este estilo para alimentar lo que es el Arduino y los drivers y demás, eh, para, más que nada para no tener dos fuentes y y no, no ocupar más espacio, yo en este caso como la fuente de 48 voltios ya viene con el spindle pues bueno, eh, utilizo las dos fuentes y no me complico demasiado la vida, ¿vale? Lo siguiente que tenemos es este pequeño aparatito que es la electrónica de potencia del spindle, eh, con, simplemente se conecta el spindle a dos de estos cables y por los otros dos viene la corriente del la corriente de la fuente de alimentación y con este rotary pues subimos o bajamos eh, a medida que giramos pues aumenta o disminuye la velocidad con la que gira el el spindle y por último tenemos los endstops que son completamente opcionales si queréis colocarlos se pueden colocar y si no queréis pues no se colocan una vez que hemos explicado todos los componentes que vamos a utilizar pues procedemos a, cargar el, a descargar y a cargar el GBRL entonces vamos a Google Escribimos GRBL Nos aparece esta página de iHub e Le hacemos clic Y aquí donde pone clone o Download Download tip Yo no lo voy a dar Ya lo tengo descargado Lo descomprimimos Es importante Nos abrimos el Arduino Le damos a archivo Importar librería Añadir librería Nos aparece una, una ventana para buscarlo Lo localizamos ahí Le damos a abrir Yo no lo voy a dar Porque ya lo tengo cargado también y a continuación aquí en importar librería nos saldrá ya aquí abajo el gbrl vale bueno, entonces simplemente le pincháis ahí y ya os, ya os abre la, la librería eh, pues como último paso enchufáis el arduino 1 y le dais aquí el icono este de cargar y en cuanto esta barra de esta barra de progreso llega al final pues vuestro gbrl se habrá cargado en, en vuestra placa Bueno, pues ya tenemos todo aquí, así que vamos a hacer, en principio vamos a hacer solo el cableado de, de la electrónica para mover motores y ver que todo se mueve para el lado correcto y que tienen fuerza suficiente y esas cosas. Y después ya configuramos el spindle, así que de momento esto lo vamos a dejar avanzado Bueno, como podéis ver ahí, ya todo se mueve. Bueno, pues como podéis ver, ya hemos acabado de cablear la fresadora, ya está todo completamente montado. Y ahora os voy a enseñar un poquillo cómo nos ha quedado todo el tema del cableado y demás cosas. Eh, solo como, como detalle que nos ha pasado cuando hemos acabado de montarla y hemos intentado ponerla a funcionar, eh, hemos tenido que eliminar el ventilador que trae el spindle aquí arriba está muy descentrado y al estar tan descentrado, al girar tan rápido, pues genera una vibración que se transmite a todo el marco y hace un ruido infernal. Aparte de eso, pues tenemos que, tengo que conseguir otra tuerca de estas, porque la verdad es que está muy mal mecanizada y la, la, la fresa gira excéntrica, con lo cual tampoco nos va a hacer un, un agujero perfecto, pero bueno, corta, que es lo importante. Pues eh, esta es nuestra electrónica, ¿vale? Como os explicaba anteriormente esta es la electrónica de potencia y lo, lo que os conectaba, estos son los cables que vienen del spindle y estos son los cables que vienen para la fuente, ¿vale? Ya tenéis aquí en el borde de, si compráis uno como este, pues tenéis aquí en el borde un diagrama que ya os explica dónde tenéis que conectar el positivo, dónde el negativo, de, tanto del spindle como de la fuente de alimentación. Y esto de por sí no tiene mucho más. Después lo único que trae es el rotary que se conecta aquí. Son pines que ya tienen posición, con lo cual no os podéis equivocar conectando ahí. Y como detalle también decir que el spindle no podéis conectarlo directamente a la fuente. Si lo conectáis directamente a la fuente no os va a funcionar. Tiene que pasar por aquí obligatoriamente. Después tenemos la parte de la electrónica con la CNC Shield que bueno, es muy simple de montar si habéis montado alguna impresora o algo del estilo, pues es muy parecido tiene tres motores eh, como detalle únicamente eh, tenemos aquí una serie de pines bueno, perdón, tenemos aquí una serie de pines que lo que nos permiten con estos con estos jumpers es seleccionar el el eje que queremos duplicar es decir, podemos utilizar dos drivers para montar, para mover eh, un mismo eje, vale simplemente tendríamos que duplicar el eje que quisiéramos ya por aquí x y z escogemos y ya nos queda duplicado y podríamos usar esos dos drivers como os decía después a la hora del conexionado de los motores y demás pues es muy sencillo yo en mi caso tengo dos motores en el i con lo cual este es el driver del eje y, y tengo los dos motores enchufados ahí no tiene mucha más mucha más complicación y lo mismo pues para el eje x y para el eje y tengo un motor para cada uno con lo cual va cada uno eh, eh, pinchado en su respectivo conector, está en la placa completamente serigrafiada, así que no vais a tener ningún problema. Eh, los endstops irían aquí, que tenéis máximos y mínimos, como en la impresora, y, y respecto al cableado, pues poco más. Simplemente como detalle, eh, pues que veáis que yo tengo las dos fuentes puenteadas para evitarme utilizar dos cables de corriente, pues simplemente las puenteo de forma que alimento las dos a la vez con el mismo cable vale. y después en los fuentes pues simplemente irían los cables del spindle y de la electrónica eh, tened cuidado no enchuféis el arduino a la fuente de los 48 voltios porque lógicamente lo vais a quemar eh, a base de bien y ya como detalle pues nada simplemente hemos hecho esta, esta caja que tiene un agujero con un ventilador para refrigerar la la electrónica, y bueno, que le hemos puesto el rotary ahí para tenerlo fijo en algún lado, ¿vale? Lo que ahora no nos queda por hacer, pues tengo que modelarme unas piezas impresas para colocar las cadenetas en su sitio, porque en realidad ahora mismo están completamente sueltas, no están sujetas por nada. Tanto para la cadeneta del eje X como para la cadeneta del eje Y Tengo que hacer este, este cambio Y probablemente añada una especie de una L de chapa de aluminio o una cosa así del estilo Más que nada para evitar que Que entre viruta del material que corto y demás directamente contra, contra el raíl Bueno, pues nada, esto ha sido todo por hoy en este vídeo de la CNC y en el próximo vídeo que haremos pues ya nos meteremos un poco más en materia del BCDC quiero quiero dar las gracias a Sergio Taboada que vino hoy hasta aquí a echarme una mano y gracias a su talk y mi talk pues hemos dejado a la máquina bien cableadita y bien colorcito con los cables bien colocados y eh, a Rafa Couto que me ha dado el nombre de la cersadora que se va a llamar Furagal, porque en el, maker, en el Recuncho Maker, que es la asociación en la que estoy, con Sergio y con Rafa, estábamos construyendo una ciclone, que le llamamos Furacán, entonces, pues bueno, eh, de, le gustó ese nombre, ha decidido bautizarla así, a mí me gusta también, con lo cual, pues bueno, eh, queda bautizada como como Furagal nuestra, nuestra CNC. Ahora sí que nos vamos y nada, un saludo y nos vemos en el próximo.